te puesto una calculadora a que... Espera, yo no soy Germán Bueno, hola gente de YouTube, aquí ya me repruebo en este nuevo video donde estaré contestando una pregunta que me hicieron por Ask Ask, Ask, Ask, Ask, Ask, ask. Eh, sobre 20 cosas sobre mí, pero yo creo que esa chica se pasó preguntándome 20 cosas Entonces las reducí a 10 porque 10 me parecía suficiente y mi vida no es tan interesante como para poner 20 entonces, esa chica es Lenny aquí no le voy a poner la pregunta. Ya, corre. Entonces, la primera, la primera cosa sobre mí es que me gusta el dostep y la electrónica. Oh, sí, me gusta. Y bueno, es que gusta. Eh, soy productor de música electrónica. Ahorita estarán aquí escuchando de fondo una de mis canciones. Tengo una cicatriz aquí ya creo que aquí, creo que puede ver. Ahí, ahí, ahí, tengo una cicatriz, ahí, tengo una cicatriz, ahí tengo una cicatriz nací a los 7 meses, o sea, soy prácticamente un aborto de la vida desde los 2 años hasta los 12 viví en una playa militarizada donde el único niño era yo, o sea, no tenía amigos, no tenía nada pero o sea, era feliz, tenía como 12 amigos imaginarios ¡Los extrañaré! Mi mayor sueño es ser famoso y ayudar a los demás. Me encantaría, o sea, no, no soy, o sea, me encantaría ser famoso con el dinero que haría. Cuando fuera famoso, ayudaría a, a las personas a, o sea, que necesiten ayuda. Mi mayor temor es quedarme solo, estar solo, no sé, mi causa. O sea, por un momento puedo estar cómodo, puedo hacer gritar, eh, producir música, dibujar. ¡Estoy solo! Soy espontáneo en todos lados, en todos. O sea, yo estoy en una plaza y hay mucha gente y no me importa ser yo delante de toda esa gente. Soy skater, gamer, otaku, músico, dibujador, DJ, cantante, bailarín, soy técnico de computadora y soy yo. Porque nadie puso límites en esta vida para uno hacer lo que uno quiera. La última, la última No soy rencoroso Con nadie, con nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie Nadie, con nadie Tú me puedes meter un golpe ahorita Tú me puedes meter un golpe ahorita y no me pasa nada oh. Bueno y quería decirles que si les gustó el video y quieren más videos así Pues denle la monito arriba, o sea like el Like, no el dislike, sino el like suscríbase comenten pongan en los comentarios queremos más videos así por favor que si me reprobo y yo los haré pero me iré acostumbrando porque no o sea no sé hacer tantos videos así y bueno eh, creo que estaré grabando más gameplay cuando tengo una nueva computadora porque la pinche computadora que tengo ahorita no corre ni el micro, te podrás imaginar eh, también haciendo más skate con amigos eh, también estaré haciendo videoblogs con amigos ya no quiero vamos a que la cámara ya va espera hasta aquí llegamos por tu culpa vale me despido chao chao chao chao mm